Bueno, voy a hacer una mezcla de mar y tierra. Tengo aquí chorizo. Chorizo, se llama chorizo de sarta o le dicen... Sí, chorizo de sarta. Este chorizo está curado. Voy a hacer una mezcla de chorizo con bacalao al punto de sal. Es un mar y tierra. A ver qué tal me queda. Pero empiezo por cortar el choricito ya está duro como podrás ver y es chorizo del picante aquí en españa el chorizo es así no como lo conocemos en méxico que casi siempre es digo esto ya se consigue allá pero y es muy rico muy muy rico pero en méxico estamos acostumbrados a comer el chorizo más fresco más como para freír aquí también pero bueno se come más este tacos de bacalao en su punto de sal no sé si se alcanza a ver ahí por el reflejo. Y lo voy a hacer de una manera que me gusta hacerlo. Tacos aquí le dicen uh, cosas que vienen cortadas en este tamaño. Así como, como, como pedazos, como trozos, como, como dados. Eso, eso aquí se llaman tacos. Aceite de oliva virgen extra. Y tengo tres ajos. Pues podría ser como laminados, cortaditos así en pedazos grandes, porque me gusta, me gusta que, que se sienta. Y este se va a hacer casi, casi como si fuera, no frito, no va a llegar a ser frito, pero sí a darle un toquecito doradito, porque me gusta ese sabor que, que da el, el, el ajo. Entonces lo voy a ir echando que se vaya haciendo así a fuego bajito. En cuanto en cuanto el, el ajo empieza a soltar su aroma con el, con el aceite de oliva. Oh, como me encanta ese, ese olor! Y como yo le quiero dar este toquecito mar y tierra. Le voy a echar choricito. Chorizo que tengo aquí ya picado. Este chorizo que se puede comer solo. Así crudo. Bueno, no crudo, está curado. Entonces le echo el choricito. Y lo voy a dejar ahí. Que se fría un poquito. Porque quiero ese, ese saborcito ahumado del chorizo. Tiene un toquecito de picante. Vienen aquí los gatos que me vienen a hablar. <ríe> no sé qué... Que quieren? Han de decir, me está hablando a mí. Pero bueno, vienen aquí los gatitos a hablar y eso que todavía no huele en el pescado. Pero vean qué rico esto. O sea, si yo les contara este olorcito, uff, está de maravilla. Y tengo además, ahorita les voy a enseñar, tengo vino blanco. Vino blanco, chardonnay, airen. Eh, vino español El vino español más vendido en el mundo Pues sí, porque es el más barato O sea que no es sorprendente Que este Don Simón sea el vino más vendido en España Porque es el vino más barato Digamos que es el de batalla. Eh, vean cómo va soltando aquí El colorcito del pimentón El chorizo Y se va mezclando ahí el saborcito Uf, Una delicia Vamos a ver un poquito esto para acá Ahí Ahí, para que se vea un poquito más la sartén entonces yo quiero que se vaya haciendo y luego le voy a poner aquí es muy muy muy muy sencilla esta receta la verdad es que bien fácil van a ver o sea me tardo más en platicarlo que, que en lo que, que en lo que se hace entonces ah esta tiene, tiene su pielecita ¿eh? este chorizo tiene la tripa Ves que viene en tripa, pues ahí ahí sigue sigue la tripa. Entonces, lo voy a dejar un poquito más. No está súper alta la flama, fíjate cómo está. Está una flama media tirándole a baja. ¡Oh, qué delicia! ¿Cómo huele esto, por Dios? Huele delicioso. Y tengo agua aquí porque voy a, para ahora que vean, voy a espesar. Le voy a poner harina para hacer una salsita espesa y que tenga, que tenga una consistencia a la salsita y queda de maravilla y otra cosita que se me había olvidado, mira tengo también alcaparras, Uf, esto me encanta esta combinación es genial, yo sé que aquí en España no les gusta mucho combinar eh, este tipo de cosas porque el pescado con el chorizo yo no sé si, si aquí me lo aprobarían pero bueno, a mí me gusta, ya saben que a mí me gusta experimentar me gusta hacer cosas distintas. Esto huele de maravilla. Yo no soy de las personas que les quita que le quitan el centro a los ajos. No sé por qué se lo quitan. Nunca he entendido por qué. A mí nunca me ha amargado. Me gusta que el ajo sepa ajo, que sepa intenso. Me encanta. Tengo aquí un platito para eso. Porque no tengo un posado de cucharas. ¿Ven? Ahí está el aceitito. Entonces... Aquí lo que voy a hacer es ponerle una cucharada y media de harina que se fría bien esto lo cual sucede muy muy rápido muy rápido ¿Ves? ya se impregnó no, toda la harina de de los sabores ahí del ajo y del choricito y como el bacalao viene al punto de sal pues de momento no le voy a poner sal después voy a probar a ver cómo está de, de, de salado porque va a soltar su saborcito la, la este, el pescado ¿Okay? entonces tengo aquí el vino y ya que está bien fritito esto la harina ya así como frita, que no se queme, no se quema. Está baja la, la flama, no está mucho. Entonces le voy a echar un chorrito así de vino blanco. Y esto va a empezar a espesar un pelín más. ¿Ves? Se evapora de inmediato. Entonces voy echando agua... Y voy, ahora sí le subo un poco más a la flama. Y ves, se va. No quiero una salsa muy muy abundante. Más, un poquito más que esto la quiero. ¿Ves? Porque en realidad, ahora que ponga yo el pescado, el pescado va a soltar también agua a soltar su juguito, su caldo. Y ves, esta es la consistencia que quiero. De momento, así es, ¿no? Pero se va a hacer un poco más espesa. Al momento que vaya... que se vaya cociendo esto, se va a hacer un poquito más espesa. Y eso es todo lo que quiero. No quiero más espesor que eso, ¿no? Entonces, ahí está. Lo que tú ves ahí son los ajitos. No, es, son, no son grumos. No se han quedado los grumos. Y esto huele... Oh, de maravilla, está buenísimo esto, ese colorcito, mira ves cómo va espesando un poco más la salsa a medida que se va calentando porque como estaba fría el agua y ya veré ahora si le echo un poquito más de agua o si la dejo así, entonces esto en cuanto empiece a hervir le voy a poner el pescado, lo tapo y lo dejo muy poquitos minutos porque el pescado se cuece en nada, de hecho casi casi lo puedes poner a el pescado y, y apagarle Porque se va a cocer en nada Esta bolsa son 400 gramos ¿Ven cómo se va expresando la salsa? ¿Eh? ¿Ves como? Mira Entonces, ya que tengo así la salsita Voy a poner Los trozos De bacalao Unos para arriba y unos para abajo Lo voy a cubrir bien y ahora le voy a poner la tapa. Le bajo a la flama. Le voy a bajar bastante, al mínimo. Y yo creo que con esas alcaparritas. Lo tapo. Voy a subir un pelín más. Y yo creo que en unos 7 minutos ya estará listo. Y lo que se me olvidaba es que a mí me gusta esto. Ponerle un poco de limón. Porque me encanta. O sea, entonces ya la salsa tiene el limón. Fíjate, lo pongo en la cuchara. Porque así si cae alguna... Alguna semilla, pues la puedes sacar. Entonces pues reparto ahí el limoncito. Y lo muevo te digo, siempre con mucho cuidado porque si no, se te desbarata el pescado. Si de por sí ya está en vías de despegarse, ves cómo se va haciendo gruesa la salsa y no tienes nada. Esto no tiene ninguna ninguna complicación es la manera más fácil de cocinar una vez en casa de una amiga, eh, Sara me dijo que, que necesitaba hacer unos visteces, que solo tenía unos visteces y no sabía cómo hacerlos entonces le dije, pues mira, si tienes harina yo te hago una salsa ahorita con harina, con el juguito de la carne y esto resulta, pero uf, como dicen aquí en España, es muy resultón entonces eso ya tienes una salsa, agua, un poquito de vino y harina Y tienes una salsa espectacular ya le puedes poner hierbas, lo que tú quieras A ver qué tal la salsita ahora ¡Ah! El toquecito que le faltaba Esto ya le apago Y que se siga ahí con sus jugos soltando Y mientras yo voy a hacer un puré de papa Bueno, y aquí está el bacalao Vamos a servirlo